Los colectivos que formamos el M1 Sociala eh, somos muy diversas, eh, somos colectivos sociales eh, de toda Iruñerría, que conformamos eh, colectivos ecologistas, colectivos juveniles, colectivos eh, de pensionistas, eh, feministas, eh, antirracistas y ecologistas. Y no nos cansamos de repetir las veces que haga falta eh, que para la, consecu la consecución de derechos de, eh, de la clase trabajadora eh, lo, que, lo que es necesario y lo que y la única herramienta efectiva es la unidad y la, y la organización, es decir, la movilización social. Por eso, eh, ante la situación de inestabilidad que vivimos eh, frente al populismo de la extrema derecha, eh, frente a guerras imperialistas en muchos puntos y en muchas partes del mundo, eh, que lo único que hacen es, es causar eh, graves consecuencias a la clase trabajadora, eh, ante el destrozo y, y el agotamiento de, de, de nuestro modo de vida, del, del, del medio ambiente, eh, la única respuesta que, que consideramos eh, más efectiva es la unidad y, y la organización en las calles. Bueno, el lema de este año es eh, ahora más que nunca Artucalea y lo que queremos reforzar y, y el mensaje que queremos mandar este año es que ante la inestabilidad y las crisis que sufrimos es necesario creer en la unidad eh, y salir todas juntas a la calle, recuperar la calle, que las calles son el espacio del movimiento social, que las tenemos que hacer nuestras y desde ahí reivindicar todos los derechos de la clase trabajadora y, y luchar por, por que todos y todas tengamos una vida digna. Por último, animamos a todo el mundo a que el 1 de mayo a las 6 de la tarde eh, volvamos a tomar las calles. Eh, la manifestación convocada por el 1 de mayo social será eh, eso a las 6 de la tarde desde la Plaza Baluarte y animamos a todas y todas a venir para seguir luchando por los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores.